canal especializado en videovigilancia mi nombre es héctor en esta oportunidad vamos a compartir un vídeo de un que me escriben mucho al whatsapp que tengo muchas consultas de otros técnicos personas usuarios finales que me dicen que no detecta el disco duro no detecta el disco duro entonces, eh, de todas formas, si tienes alguna pregunta, duda, y si está en mi alcance, me puedes escribir a mi WhatsApp. Estoy en Guayaquil, Ecuador. Nosotros somos una empresa que nos dedicamos exclusivamente al sistema de videovigilancia, eh, tanto en instalación, venta, mantenimiento, asesoría, tanto a domicilios como a casas. Entonces, el primer escenario que uno tiene es que cuando uno se compra un kit, uno compra un kit eh, para hacer directo, la mayoría de kits no incluye el disco duro, no incluye el disco duro, entonces me escriben por el whatsapp, muchas veces con sus usuarios finales que se compraron un kit, ponen y me dicen no grabo, no, no, no puedo ver las imágenes, entonces siempre le pregunto mira si tiene disco duro, dale la vuelta al grabador y mira si están los cuatro tornillos eh, enfocados al disco duro, entonces hay otros kits pero muy pocos que vienen es con el disco duro, el segundo escenario es que eh, físicamente no hay comunicación entre el disco duro y la tarjeta madre del grabador. En esto nos vamos a centrar en este video, qué es lo que tengo que tomar en cuenta, cómo yo determino que no hay comunicación entre los dos, el voltaje y los ohmios que hay que tomar en cuenta. Y el tercero es que el disco duro está dañado. ¿Cómo te das cuenta cuando el disco duro está dañado? Es sencillo. Escuchas y te va a dar cuenta que tiene como un, un que patea. ¡Pac! ¡Pac! Eso significa que el disco duro está dañado. O eh, ese es el principal problema. Enfocándonos ya en el tema que me interesa, que es el enfoque de este video. La falta de comunicación entre el disco duro y la tarjeta madre. ¿Cómo se comunican? Tienes eh, un área que viene a ser la corriente, no verdad? La, la energía eléctrica que le va a llegar, no verdad? Vamos a saber que tiene dos negros. Los negros significa que son negativos y los de color rojo y amarillo son los positivos. Pero a mí me interesa saber, aquí dice yellow y red. Me, me va a interesar es saber qué voltaje está llegando esto lo tienes que hacer en caliente en caliente significa que vas a tener encendido el grabador para poderlo es medir medir el voltaje y el segundo viene a ser en sí el cable de seriata que que en este caso no vamos a utilizar voltaje lo puedes hacer en frío significa no teniendo el cor la corriente instalada y aquí lo que vamos a ver es la, el, el, los ohmios entonces Virando la tarjeta, yo sé que aquí viene a ser la parte de la corriente, la corriente lo haces en caliente, vas a medir el voltaje, ¿Qué voltaje tiene que tener, tienes que tener, aquí vas a ponerlo, el, vas a hacer una medición, el negativo en tierra y el positivo lo vas a ir tocando cada uno de los pines, ¿verdad? Aquí tenemos en el multímetro digital tengo el voltios y corriente continua. me dice que es 4.9 y el otro me dice que es 11.8 11.8 significa que eh, al inicio vimos que vamos a tener es dos voltajes hasta los colores pero no sé qué voltaje y estos dos no van a tener nada porque son negativo neutros. ¿verdad? Entonces aquí me dice que es 12 voltios y 5 voltios. Si no me llega este voltaje, recordemos que para llegar aquí tuvo que pasar por toda la, la tarjeta, por todo el mainboard. Y tiene que haber estado dañada alguna pista o alguna resistencia que por eso no me llega el voltaje adecuado. En la parte ahora del socket que corresponde al serie ATA son los que están aquí, muchas veces hay que resoldarlo, muchas veces hay que resoldarlo, significa que tienes que tener una pistola de unos 400 grados para que puedas es resoldar este componente, qué es lo que vas a medir, por ejemplo aquí tiene en ohmios en ohmios, tienes que ver, y tengo puesto aquí en ohmios, si se dan cuenta en ohmios, esto es un multímetro digital, y me va a marcar en promedio 1.8, si no te marca nada, significa que está abierto, significa que no hay comunicación entre los dos, no hay comunicación entre los dos, entonces, eh, como siempre, te comparto en mis sitios web, ayúdame para que subir un poquito yo dentro del posicionamiento hay de DAWA, de h.2 de c4 hay firmware etcétera y también tenemos lo que corresponde es al a trucos y consejos que tengo otro blog eh, prácticamente el grupo número 2 del whatsapp que eh, tenemos integrantes desde Estados Unidos hasta el Sur de América, que son en español, en Centroamérica eh, prácticamente está lleno el grupo número 2. creo que me quedan dos o tres cupos si estás interesado y trabajas y trabajas en esto puedes eh, escribirme a mi whatsapp la idea es que tú puedas consultar y puedas aportar con ideas y soluciones para otros técnicos de otros lados del mundo espero que te haya gustado este pequeño video, dame me gusta y gracias por verlo. Saludos desde Guayaquil, Ecuador.